uno va creciendo, yo veo a mis hijas, ellas van aprendiendo lo que uno les va enseñando y uno les va enseñando lo que a uno le enseñaron a los padres se, se va haciendo la cadena de. Amo el campo, me gustan mucho los animales Cantar de los pájaros de los animales, de los caballos, de los chanchos eh, Aprendí a los cuatro o seis años por ahí, andar a caballo. Me enseñó mi madre. En el campo, como que siento que puedo ser libre. Los animales, el hecho de estar acá, el tema del paisaje, el lugar, el, los sonidos, es algo que no se experimenta en cualquier lugar. Mi decisión es quedarme a vivir acá si tengo la posibilidad porque es una cosa que a mí me gusta el campo, no lo puedo dejar. Y yo no sé, a mí me parece en la ciudad me encuentro como encerrada, como eh, a mí me parece más, más libre acá porque uno sale por sobre el acerro, por ahí a mirar un poco y en cambio en el pueblo sale afuera, pasan los autos, lo tapan en tierra y bramido por acá, bramido por ahí. No me gusta el pueblo, para que digamos, no sé si será mejor o será peor. A mí no me gusta el pueblo, a mí me gusta la sierra nomás. Y quisiera morir aquí en la sierra nomás, no sé. Creas una gallina, decís, tengo el huevo, o tenés la carne, tenés los huevos, tenés harina, como te decía, te haces un fideo casero, o sea, se vive diferente. Es como que es más... Uh, en el tema alimentación es más fácil, no, no, como vivir en el pueblo, como me parece que, que necesitas más dinero todos los días. Internet es una oportunidad más de vida, tal vez. Es una red de, de conexión universal. Y bueno, ahora, antes no sabía nada, pero ahora me doy cuenta que el internet hace muy mucha falta. Acá nomás mi, mi, mi nietita quiere estudiar inglés, pero eh, acá no anda, así que hay, hay que ver en una fiesta, puede Dios querer que, que logremos el internet bueno, así que puede Dios querer que ya se quede otros años más acá la hija, para, la nietita para que estudie. Yo tengo internet, eh, acá en mi casa, no sé, no, no querría salir a otra parte porque como que yo quiero estar acá en mi casa en el campo porque si no para estudiar en otra parte tengo que irme a la ciudad. La importancia sería esa de que si pudieran estudiar desde acá que, que no se vayan tanto, que puedan emprender algún trabajo o alguna cosa desde, desde acá plan de que si no llega a haber internet en estas zonas sería tener que irme del, de mi lugar y tener que ir a algún lugar a, a estudiar lo que yo quiero. Pero si se da la posibilidad de que haya internet sería lo mejor para mí, estaría en mi lugar. Estando con mi familia primero que nada y luego estando en el lugar que, que nací, que me crié y estando con los animales y la vida acá en el campo.